Nuevo con ustedes en mi canal creaciones betina en esta ocasión les voy a enseñar a hacer dos cajitas una de cumpleaños y una de amor estas cajitas están muy fáciles de hacer y lo mejor que el material que se necesita solo es cartulina e imágenes de ceja espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso Vamos a utilizar dos rectángulos en cartulina de 21 por 33 centímetros y los vamos a pegar con silicona líquida. Nos quedaría así: vamos a medir un centímetro, 4 centímetros, 12 centímetros, 4 centímetros, 12 centímetros. Voy a tomar la regla y, lo voy a... y un lapicero sin tinta para repasar las líneas para doblar más fácil. Doblamos. Y vamos a medir en esta parte 4 centímetros, igual en este otro lado, 4 centímetros. Y voy a repasar o a trazar la línea con lapicero sin tinta. Pueden hacerlo igual con la tijera. Y voy a hacer el quiebre. Ahora vamos a pegar así. Y vamos a cortar estos lados. Vamos a doblar así. Aplicamos silicona. Y pegamos. Igual vamos a aplicar silicona en esta parte para sellar. En esta parte también vamos a cortar vamos a doblar así para hacer estos quiebres y vamos a redondear esta parte acá vamos a utilizar imán publicitario sellar la cajita para poderla cerrar o pueden, o pueden utilizar cierre de cibo Velcro. Voy a aplicar silicona en esta parte superior del imán y voy a cerrar así para que se pegue a esta parte. Vamos a utilizar cartulina negra de 14 x 12 centímetros y la vamos a doblar en la mitad. La van a pegar y se va a pegar en esta parte. Acá lo que hice fue copiar un mensaje y en esta parte vamos a escribir feliz cumple o feliz cumpleaños voy a hacerlo con, pues de colores y vamos a hacer lo mismo que siempre hago delinear la frase con marcador negro para que se vea más y hacerle una sombrita que creo pues que se ve muy bonito nos quedaría así, ahora acá en estos lados vamos a pegar goma eva con escarcha aplico silicona líquida y vamos pegando claro que esto es opcional, si desean pueden pegar goma eva normal y voy a tomar una imagen desea que la pegué en cartulina verde le voy a aplicar silicona líquida y la vamos a pegar acá en esta parte pueden utilizar la imagen que deseen y voy a escribir acá I love y de nuevo voy a delinear la frase voy a hacer la sombrita, lo hacemos con toda la frase para resaltarla más ahora vamos a abrir y voy a colocar papel seda y chocolates pueden colocar el obsequio que deseen y voy a tapar acá y cerramos y lista la primera caja vamos ahora con la segunda vamos a, a pegar igual dos cartulinas de 21 x 33 centímetros recuerden que los colores son opcionales y esta la vamos a hacer sin medidas voy a doblar acá más o menos un centímetro esta está muy fácil de hacer aplico silicona líquida vamos a pegar así y vamos a doblar hacemos bien el quiebre ahora voy a, a doblar así más o menos de 3 a 4 centímetros como quieran el tamaño que deseen voy a aplanar y vamos a doblar en este lado acá pueden doblar 3 o 2 centímetros y acá 4 centímetros más o menos eso según el tamaño que le quieran dar a la cajita vamos a abrir de nuevo y vamos a hacer los mismos pasos que hicimos con la anterior vamos a cortar estos lados igual vamos a cortar estos vamos a aplicar silicona líquida para sellar esta parte que sería la parte inferior o un lado inferior no, la parte de un lado porque la cajita va a ser de lado va a abrir de ladito, cortamos voy a colocar de una vez el papel seda y unas gomitas y unos chocolaticos y voy a tapar con un poco de papel seda Voy a utilizar de nuevo el mismo imán publicitario y vamos a pegar así, abre así, ahora vamos a decorar esta parte, voy a cortar o vamos a cortar tres corazones de colores, a mí me gustan mucho estos colores, el azul, el fucsia y el amarillo y los vamos a pegar así. igualmente voy a pegar una imagen de sea que la pegué en cartulina negra y la vamos a pegar en el centro y en estos lados vamos a pegar corazones porque está la cajita de amor Esto es opcional si lo desean hacer acá. acá también pegué dos corazoncitos en la parte superior y vamos a delinear así ahora voy a escribir una frase para que cada día sea perfecto puntos suspensivos tú tienes que estar en él y al pa este papel le pegué un corazón y voy a escribir un mensaje. Me hace muy feliz tenerte en mi vida, saber que día a día tenemos la oportunidad de amarnos más y más. Y acá escribimos amor o el nombre de la pareja. Ahora lo que voy a hacer es enrollar el mensaje y lo van a amarrar y le vamos a pegar este corazoncito y ya lo último es colocarlo dentro de la cajita y cerrar terminamos esta cajita bueno amigos espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy si es así manito arriba comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima